Hola a todos y todas, eh, con esta grabación estamos inaugurando un nuevo espacio de los jóvenes en el canal de YouTube de Alternativa Independiente, vamos a más eh, 10.520. Eh, bueno, o sea, Fischer Alcantero nos, eh, nos culminó a, a tener este espacio de difusión, de comunicación de aquello que pensamos los jóvenes, de los aportes que queremos hacer y nosotros aceptamos esta invitación enérgicamente dado que siempre es beneficioso para todos eh, entendemos también que eh, los mejores portadores de las demandas de los jóvenes somos nosotros mismos por lo cual los invitamos a sumarse y a generar sus aportes eh, hace unas dos semanas aproximadamente también eh, habíamos lanzado el espacio de Política 2.0, que tiene que ver todas las herramientas como Facebook, Twitter, eh, el canal de YouTube de la agrupación, y bueno, entonces un poco eh, esta nueva idea del canal se enmarca dentro de estas herramientas. Y sobre todo porque siempre es bueno sumar la mirada de distintos jóvenes y de esa forma ampliar y diversificar un poco la opinión y así enriquecer lo que pensamos nosotros al respecto. Hay diversos temas que que bueno, que nos motivan a, a trabajar y a pensar desde el punto de vista de cada uno, muchos desde, desde su puesto, no sé, estudiando en un liceo, en una UTU, trabajando, siempre son bienvenidas las opiniones, tenemos eh, en una variedad de, de temas importantes como medio ambiente, también tenemos todo el tema de las drogas, que está bueno pensarlo eh, y ver soluciones al respecto. También tenemos el tema de hoy en día del matrimonio igualitario, o sea, ver bueno, si es viable el matrimonio entre personas del mismo sexo, si no, si se tiene que mantener entre personas de distinto sexo. También algunos otros temas, como, como en particular la educación, que lamentablemente hoy estamos en una crisis... Eh, sin precedentes, porque a la luz de los recursos que hay se presentan problemas de gestión, de infraestructura mientras en Estados Unidos y otros países hablan de mejorar la calidad nosotros estamos embarcados en ver cómo poder construir y poder sacar los containers de algunos liceos y también otros, otros temas como el desempleo juvenil es importante que entonces estas temáticas haya una mirada desde la juventud, que nosotros generemos opinión y transmitamos nuestra forma de ver eh, esos problemas. Para tener una idea, en el número de mayo, que acabó de salir de, del mensuario Vamos a Más, eh, el amigo Emilio, por ejemplo, estuvo trabajando sobre educación. O sea, la educación como derecho de los jóvenes, los adolescentes, los niños, la educación como obligación también de los padres, y que lamentablemente, bueno, hay veces que o sea no, no hay controles, hay padres que que no, no cumplen con esa obligación, o sea, no, no, no cumplen con darle la educación a sus hijos. Y, bueno, también otra, otra columna en la que estuvimos trabajando los jóvenes de la agrupación eh, refiere también al tema que tiene que ver con la infantilización de la pobreza. Sabido es que la pobreza, eh, digamos, tiende a, a afectar más a los estratos estarios et más, más jóvenes, a, a los niños y a los adolescentes. Y bueno, entonces también de ese punto eh, opinamos sobre el tema, eh, dando un poco de información de lo que es, en este caso hablamos de, de Takuru y bueno, la metodología puede ser de otras ONG, hay diversidad de opiniones ahí, metodología, formas, enfoque, formas de abordar los problemas. Eh, también en, en el número del quincenario, que, que va a salir ahora el 15, eh, vamos a trabajar el tema del de, desempleo juvenil porque ahí tenemos creo que el ejemplo más gráfico de por qué los jóvenes tenemos que abordar esta problemática eh, en el acto de primero de mayo el pit -CNT, eh, omitió totalmente, habló de vivienda, habló de educación, habló de la confabulación, de la oposición en contra de los menores etcétera, etcétera pero omitió un problema como el desempleo juvenil o sea por un lado el desempleo está en 6% lo cual es una tasa muy baja pero eh, ese 6% no, no es homogéneo, se distribuye de manera distinta y afecta especialmente a los jóvenes. Para tener una idea, los menores de 24 años la tasa de desempleo anda en un 17%. Por arriba de los 24 años llega más o menos a casi el 4%. Es decir, que la tasa de desempleo entre los jóvenes cuadriplica prácticamente a la de desempleo de los mayores de 24 años. Esa situación se profundiza si pensamos en términos de jóvenes y que aún sean mujeres. Entonces nosotros tenemos que hacernos portadores de nuestra demanda y reivindicar los problemas que afectan a la juventud. Por eso, como decía, entendemos que los jóvenes somos los mejores portadores de nuestra demanda. Eso hay que tenerlo muy claro y por eso te invitamos a que te sumes a nuestro proyecto.